Buenos días y un saludo a todos los seguidores y amigos del blog. Bueno, hoy de nuevo vuelvo sobre un tema del que les estoy hablando últimamente en algún vídeo, y es el tema de la histeria. Y hoy quiero hablarles de una mujer, le llamaremos el caso P. El caso P. Bueno, eh, la pregunta es, ¿qué buscaba aquella mujer con esa relación que había establecido con su marido?, un hombre enfermo, relativamente enfermo, pero enfermo, enfermo, relativamente también, las dos palabras son, enfermo pero no totalmente, podía hacer una serie de cosas, podía haber hecho una serie de cosas. ¿Qué buscaba aquella mujer que se sitúa ante ese enfermo, que es su marido, en una actitud de cuidarle, de cuidarle, pero al mismo tiempo en ese cuidado, ella se sentía muy superior a él, y además satisfacía ese deseo grande que ella necesitaba tener de poder, sobre todo frente a un ser, a un objeto, a un hombre, es decir, a lo masculino. Por tanto, no era una pos un posicionamiento ante cualquier cosa. Ella como mujer necesitaba castrar a aquel hombre para sentirse ella alguien. En la patología de esta mujer, ella necesitaba hacer eso. Digo en la patología, porque evidentemente estamos hablando de patologías, esto entiéndanlo ustedes, no estamos hablando de todas las mujeres, mucho menos. Estamos hablando de patologías que tienen que ver sobre todo con lo femenino. Lo mismo que hablemos, en otro, hablamos en otro vídeo de patologías que tenían que ver con lo masculino, sobre todo el toc la neurosis obsesiva etcétera bien esta mujer su marido llega un momento en que está enfermo ¿Eh? tiene una discapacidad importante pero no total podía trabajar en un montón de cosas podría hacer un montón de cosas eh, tiene capacidad para ello pero no él eh, digamos eh, se refugia en su enfermedad y ella aprovecha eso para situarse ante Él, es decir, yo te voy a cuidar, yo voy a estar contigo, pero tú tienes, que ser, tú tienes que ser un objeto para mí, un objeto dócil. Yo necesito sentir tu poder sobre ti, necesito poder sentir mi poder sobre ti, necesito castrar tu poder, necesito dejarte no solamente medio inválido, sino inválido totalmente porque eso es lo que yo necesito para sentirme alguien, para no sentir mi propia castración, mi propia limitación, mi propio fracaso, mi propia impotencia, y por eso yo te tengo que situar ahí. Esta mujer utiliza la enfermedad de su marido para saciar su necesidad narcisista enferma, su deseo de poder, y además... Otras cosas, porque ella cuidando a su marido, ella no solamente hace algo como, él, sino que, como ella cree, sino que desde su inconsciente aparecen otras cosas. Por ejemplo, aparece su necesidad de sentirse buena. De sentirse una persona buena, de tener de ella una imagen donde todo lo malo y lo destructivo y lo insuficiente no aparezca, sino que aparezca una, una imagen potente, de persona buena, que cuida al otro, que le da lo que necesita, etcétera, etcétera. Por tanto, ahí tenemos otro objetivo que, que parte de su inconsciente, porque todas las cosas que hace esta mujer, ella no es consciente, ella no, ella no es consciente, ella simplemente lo único que sabe es que está cuidando de una persona enferma y lo demás está preconsciente o inconsciente. Por tanto, necesidad de poder, necesidad de lo masculino, necesidad de sentirse buena, necesidad de fusión a través de ese sentimiento de unión con el otro y de estar fusionado digamos en esa lástima, en esa pena, en esa Toda esa lástima y pena le une al otro, le fusiona con el otro. No le ve como un ser a él diferente y a ella diferente, como seres separados, sino como seres fusionados. Esto, esto que les estoy diciendo, podemos darle, o debemos darle, si utilizamos la, la terminología freudiana, podemos darle un contenido edípico, un sentido edípico, es decir, esta mujer que... Ha tenido graves problemas en su, en su, en su tra trayectoria personal esa mujer eh, que se siente a sí misma castrada, desvalida, poca cosa Como, como con una feminidad castrada Tiene que utilizar este recurso, este recurso en la relación con su marido para sentirse otra cosa Es una relación enfermiza, es una relación como digo donde el objeto tiene que estar situado en una zona deteriorada. Esta mujer además satisface otra cosa, y es su deseo destructivo. Lo que pasa es que su deseo destructivo está enmascarado, está como cubierto por esa bondad, por ese narcisismo, pero en el fondo hay un deseo destructivo con respecto a los Es decir, de hecho incluso en su relación normal, ella muchas veces es destructiva. Es destructiva porque, digamos, eh, no, no, no, no permite, no permite que ese hombre tenga un cierto protagonismo. Ella puede, podía haber cogido a ese hombre si hubiera habido una relación sana, si hay una relación, haberle dicho, bueno, mira, tú tienes una dificultad, es verdad, esto, pero yo. Voy a intentar ayudarte, ayudarte para convertirte en un objeto potente, no en un objeto impotente, no en un objeto para saciar mis deseos inconscientes, todos estos que he dicho, sino voy a ayudarte para que tú te conviertas eh, en, en un ser que sea capaz, que supere su enfermedad, que haga todo lo posible, que pueda hacer un montón de cosas que eran posibles que este hombre hiciera y que por tanto yo voy a tener a lo mío, no un objeto castrado, sino un objeto potente, con capacidad para hacer un trabajo, con capacidad sexual, con capacidad para amar. Porque aparte de esto, esta mujer castra a su marido sexualmente que lo tiene arrinconado. Una vez su marido, después de ir a una especie de, de evento, le dice, oye, porque claro, ella duerme en una habitación y su marido en otra. le dice a Su marido le dice, oye, me apetecería esta noche quedarme contigo aquí en la misma cama. Ella se enfada y dice, pero tú qué dices, hombre, tú te vas a tu habitación. Es decir, no puede tolerar que aquel hombre tenga un deseo sexual con ella, lo casta inmediatamente. Por tanto, una relación que podría haber sido sana para ella y sana para él, en la cual él y ella podrían haber dicho, bueno, tenemos un problema en nuestro matrimonio, que yo tengo esta discapacidad, pero esta discapacidad no quiere decir que tú te aproveches de ella y que yo me aproveche, yo el hombre se aprovecha sintiéndose, haciéndose del marido, y no, y por tanto eso hace que no, no tiene que hacer nada, no tiene ninguna obligación, todo lo hace ella o lo hacen sus hijos, pero él se queda dormido en el sofá, viendo la televisión, se convierte en un auténtico impotente. Y ella, este rol del marido, lo toma y a través de él satisface todas sus necesidades. Vean ustedes aquí cómo ciertos aspectos de la histeria quedan muy claros. Por ejemplo, la necesidad que ciertas mujeres tienen de tomar lo masculino y, digamos, deteriorarlo, digamos, eh, eh, a ver, chafarlo, humillarlo, eh, destruirlo, ponerlo ahí como, como en un lugar de, de, de, de, de deterioro. Y mientras tanto, ¿por qué? Porque es ellas necesitan poner al hombre ese lugar para poder ellas no sentir su propia castración, no sentir su propia limitación. Estando por encima de lo masculino, ellas no solamente se sienten superior a lo masculino, sino que se sienten que toda su castración es negada. Esto es muy propio de las estructuras histéricas, esta relación con lo masculino, es decir, utilizar lo masculino, castrar lo masculino para ellas no sentirse castradas, no sentirse limitadas, no sentirse que tienen un problema también ellas y, y, que, y que no tienen por qué utilizar al hombre para castrando los sentirillos su poder. Bueno, esto es un ejemplo, es, un, es un, un caso donde yo subrayo este aspecto de la estructura histérica, de la personalidad histérica. Eh, vean ustedes que en síntesis síntesis, el caso, eh, si se dan cuenta, tiene que ver una relación donde el hombre es situado en un lugar de deterioro, de humillación, de, de secundón, de, de, no, de cero a la izquierda, y la mujer utiliza eso para ella sentirse mucho más potente, mucho más, como diría Freud, mucho más fálica, no castrada, importante, poderosa... Pero al mismo tiempo, como eso, ella enmascara aspectos destructivos de ella a través de enmascara su agresividad, enmascara su necesidad de amor. Porque una cosa muy propia de la estructura histérica y que muchas veces no se dice con claridad es que la estructura histérica son personas necesitadas de un gran cariño. Anhelan el cariño, anhelan el amor. ¿Por qué? Porque han vivido una relación donde no han tenido eso, de hecho esta mujer no lo tuvo, esta mujer no lo tuvo, y por tanto están sedientas de afecto y sedientas de amor, ahora, ¿qué ocurre?, ¿Qué ocurre? que esa necesidad de amor, esta mujer lo satisfacía de una forma patológica, se entregaba a su marido, le cuidaba, eh, pero lo cuidaba castrándole, y de esta forma ella, enmascaraba, ella eh, satisfacía patológicamente su necesidad de afecto, de ser buena, de cuidarle... De, de, de, digamos, de darle su afecto y su cariño pero como digo era, un, era lo satisfacía de una forma patológica una forma no patológica hubiera sido esa haber ayudado a su marido a superar su problema y haber tenido que tener una relación de tú a tú, de igual a igual sin castrarse el uno al otro y poder haber tenido un matrimonio feliz bueno, esto es lo que le quería decir como un ejemplo más de la estructura histérica para que ustedes ustedes lo apliquen a su vida y a lo mejor ustedes están teniendo relaciones muy parecidas a esta y tienen que salir de esa relación destructiva, tienen que utilizar la relación con los demás, en este caso con los hombres, no para sacar todo su inconsciente, proyectarlo sobre ese hombre y convertirlo en una relación muy enfermiza sino dar un paso más y Convertir la relación en algo bueno, en algo sano, en algo que satisfaga el narcisismo sano de los dos, el desarrollo de los dos, el crecimiento de los dos, pero no a costa de uno de los dos. Nada más. Pues gracias y hasta el próximo vídeo.